bloque de martadero tv y bueno este programa que ha sido preparado con todo gusto para todos ustedes y para que tengan la información y las noticias de el contexto cultural y artístico de cochabamba exactamente y ahora vamos a ir con una nota especial para seguir conociendo lo que fue el ELA, el Encuentro Latinoamericano de Mujeres que reunió más de 300 mujeres y hombres también Exacto. en Cochabamba, en el Proyecto Martadero, en cuatro días súper intensos donde hubo un montón de actividades, ¿no, Sue? Sí, un montón de actividades que han eh, sido desarrolladas en estos cuatro días, como dice Andrés, pero entre ellas ha habido diferentes mesas de trabajo que son importantes desarrollarlas dentro de un evento como este. Se ha hablado mucho de lo que es la despenalización del aborto, derechos para la igualdad de género, transgéneros eh, y también se ha hablado de lo que es el VIH, SIDA entre otros temas más entonces, vamos a ir conociendo un poquitito a aquellas, que han participa aquellas personas que han participado de este encuentro y que han sido las protagonistas del ELA 2015. Así que vamos a conocer un poco Exactamente. más. Exactamente. Y en el ELA 2015, con el grupo de Avia Ayala y Martadero TV juntos, montamos un uh -huh. estudio especial para cubrir el evento. Y ahí hubo algo muy lindo que fue una serie de entrevistas que ya estuvimos viendo un poco donde entre dos mujeres se iban entrevistando para conocer bien su trabajo y cómo es las acciones que realizaban y que realizan y que van a seguir realizando porque ahora también van a seguir mucho más juntas trabajando a partir de estos encuentros. Así que vamos a ver la nota sobre el ELA, Encuentro Latinoamericano de Mujeres. Hola, eh, yo soy Club Velasco, yo soy boliviana, soy de Oruro, de la tierra del carnaval. En realidad, ¿a qué he venido a ella? Yo he venido a aprender, a conocer, a ver esta diversidad que existe. Mi trabajo va dirigido más hacia los derechos humanos. Soy eh, activista en defensa de los derechos humanos. Esa es mi área de trabajo, trabajo con educación y con promoción de los derechos. Nandí ¿Qué tal? Mi nombre es Nandín Solís, soy de Panamá y en Panamá formo parte de un pueblo indígena, soy cuna y ella es una gran oportunidad de conocer otras miradas acerca de la diversidad, desde, desde la mirada del feminismo, eso es lo que venimos a compartir, a interactuar y a tratar de, de aportar un poco en la agenda de la mujer latinoamericana y del Caribe, con esas miradas, ¿no? esas miradas ocultas dentro de los pueblos indígenas de no bueno, El movimiento transgénero de Panamá es un movimiento muy, muy particular, somos muy pocas que nos hemos expresado y somos muy visibles en nuestra, en nuestra ciudad y en nuestras localidades. Y es un movimiento que ha sido muy inclusivo, y ha abierto sus puertas a otras manifestaciones, a otras expresiones de identidad de género, como lo son las identidades ancestrales que siempre han estado presentes en, en nuestra Viayala Y esa es la propuesta que traemos, que desde nuestra mirada, desde nuestra concepción ¿verdad? De, del género y del ser mujer, también podemos aportar al movimiento. Mi trabajo va más dirigido hacia los derechos humanos, como había eh, comentado anteriormente. Así que nosotros trabajamos con poblaciones y grupos que se encuentran en su situación de vulnerabilidad. Así que también trabajamos con grupos de mujeres, mujeres indígenas, niños, en esta temática de los valores para entender los derechos humanos. Una de mis expectativas es precisamente... Conocer un poco ¿verdad? sobre el proceso del, del feminismo es, es algo nuevo para nosotros en Panamá, eh, integrarnos a este movimiento, a esta forma de pensar, a esta forma de vivir. Y yo creo que con, se han cumplido de un día a un día y medio todas esas expectativas porque queremos, estamos eh, hambrientos, ávidos de, de conocer un poco más sobre todos esos procesos. Muy bien, eh, la sociedad de la que yo vengo es una sociedad muy conservadora a la que le cuesta mucho entender eh, ciertas temáticas como la eh, homosexualidad o el aborto que es un tabú, entonces mis expectativas es poder alimentarme de todo esto poder eh, crear también eh, mis propios saberes al respecto para poder comunicarlo, para poder transmitirlo y llegar más hacia mi gente eh, las expectativas están colmando completamente estoy conociendo diversidad de gente, diversidad de pensares, eh, sobre ese tema del feminismo también, que como les decía, vengo de una sociedad conservadora, decir que eres feminista es mal visto, porque dices soy feminista y dicen es una resentida social, o es lesbiana, o está enojada con los hombres, y no es así, el feminismo lo único que quiere es una vida en equidad, una vida más justa que acabe con este machismo que nos está degradando tanto. ¿Cómo no? Simplemente entre todas mirar hacia la naturaleza, mirar hacia el contacto de la naturaleza y el ser, el ser mujer, el ser indígena, ¿verdad? Y el ser diverso. Muy importante la diversidad, en diversidad siempre ser diversos porque eso es lo que enaltece, ¿verdad? La naturaleza, los colores. Mi mensaje también es, es similar, es respetar estas diversidades que existen, respetando también el hecho de que somos iguales. Hombres, mujeres, trans, gays, todos somos iguales y vivimos en un mundo diverso donde tenemos que buscar principalmente el respeto y el vivir en equidad armónicamente. Muy bien, muy interesantes estas entrevistas uh -huh. y vamos a seguir compartiendo mucho material todavía sobre Lela y sobre también otras acciones que hay en el martadero, como la BAU claro. se viene, seguimos con más ciclos de cocina, vamos a ir con un montón de cosas, ¿no, Su? Me gusta este tipo de entrevistas que tenemos en este programa porque en este caso, durante el encuentro el latinoamericano de mujeres, las protagonistas se han ido in, in, eh, entrevistando y además preguntando cosas interesantes y bueno, tiene que ser así, ¿no? Así que es interesante cómo está desarrollándose todo este, este, este, este programa. Sí, <risa> este, exactamente. Este, este, este, este programa realmente está muy interesante. Yo estaría clavado ahí, vinándonos siempre hasta la misma hora, por la pantalla de Avia y Ala. También nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, ¿en donde más? En la página en, web del Proyecto Martadero En la página también. web del Proyecto Martadero, martadero.org. Se pueden bajar el aplicativo al celular y ahí ven la programación de Yala completa en vivo desde su propio celular. Eso es mágico. Yo no sé si es que soy ya un poco viejo, pero eso me parece así absolutamente mágico que tengamos esas posibilidades, y bueno, todas las vías de comunicación, no se escriben, no se olviden de estar siempre ahí, atentos, comunicándose, saben que el martadero es un espacio abierto para que lo construyamos entre todos, así que la invitación está hecha desde el primer día, vengan, participen, escríbanos así que bueno, llegamos al final sí. de nuestro cuarto programa, les vamos a mandar un beso enorme, enorme, enorme a todos, los esperamos la semana que viene, y bueno, les decimos que nos acompañen en este programa que se llama Martadero TV. Visiten los espacios culturales, visiten la Alianza Francesa, visiten Simón y Patiño, visiten el ICVA, visiten el Martadero. Gracias a ustedes se puede fortalecer el desarrollo cultural y artístico en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que nos despedimos. Hasta la siguiente.